¿Cómo están? Mi nombre es Abril Cainrat y hoy en Viajando con Abril les voy a enseñar algo súper importante, la verdad es que es de lo más importante antes de hacer un viaje y es cómo descargar los mapas de Google Maps porque ahí vas a tener toda la información necesaria y recuerden de que solamente duran un mes así que no lo hagan con mucha anticipación antes de su viaje y se hace así Abrimos la aplicación Google Maps y ahí buscamos la ciudad a la que queremos ir en mi caso yo marqué en Toronto y bueno, marcas cualquier parte tocando lo que te esté gustando, ahora aparece de Kingsway Y ahí tocas la parte de abajo y descargar seleccionas la amplitud más grande o lo que más te interese Mientras más kilómetros mejor porque ya te kilómetros, obviamente, kilómetros, obviamente. Y das en descargar, ahí escribís lo que querés Como Toronto, porque es Toronto Y listo Se empieza a descargar Ahí en un segundo plano. ¡Tarán! Súper sencillo de hacer y ya tienen toda esa información. Así que espero que el video les haya gustado, que les haya sido súper útil. Y cualquier cosa, pueden dejar los comentarios en la cajita o se pueden suscribir en suscripciones y darle me gusta si les gusta el video. Y si no les gusta, también darle me gusta. Así si puedo comer. No me Bueno, pero igualmente le pueden dar me gusta si les gustó y si no. Espero que tengan una super linda semana. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Aguantation.